Hola amigo, amiga, nosotros somos Crayon. ¿Tenemos the book? Y tenemos unas grandes noticias para ustedes, pero vamos a empezar con Carla que tiene algo lindo que decir. Yo quiero enviar un saludo a Alfonso Emanuel Martínez Valentín, All right. eh, Monterrey. Muchas gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Te enviamos un saludo. Bueno, yo... Ah, le saludo. Y, y, y. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah los cráneos. y este pues ahí estamos muchas gracias por estar ahí al pendiente Alfonso no Alfonso si tú lo que querías era que saludara a Carlaca ahí está ¿cómo se escuchará diciendo mi nombre? ¡ay! Ay ea. <risa> gracias muchito todos ya sabes que es puro sí, cotorreo gracias claro. por seguirnos y pues ahí está ¡saludo! Para ti y para todos los regios que... sí que ya, ya ven, ven, a la que, que, sí. ya, ya es acá. Que, Niños deben de que cuando fuimos para allá, mm. el promotor, porque no vamos a decir si era él o ella, porque se imaginaran, ¿no? se pasó de Azteca y no pudimos tocar. Pero bueno, pero, hasta allá hay puras entrevistas, pero se nos quedaron las habas en el Comal. Eso sí, me hay ganas de tocar ya me encantó. Así es. Así. Pero pronto, pronto estaremos por ahí. sí ¿no? Yo sé que lo hemos. Digo, hay, hay gente de Monterrey que ha escrito y yo le he contestado que pronto. Pues sí, pero sí, tenemos ganas de ir pronto, pero no se ha podido. ¿no? Estamos produciendo nueva música para que cuando vayamos esté más larguito eso. Así es, más larguito. Sí, estamos haciendo este, pues el segundo disco de cráneo. Sí. Ah. metidos en el estudio toda esta semana. Pues vamos a estarle dando a, a un par de rolitas. Vamos a decir los nombres, que para que se vaya calentando la estufa. Dos las nuevas que estás produciendo: una es Bueno Libre y la otra es La Casa del Dolor. ¡Au! Ya están. Bueno ah, ¿Es es Libre no va, habla o... de que te caíste y que putas. Uh, no, de, ah, no, bueno, no, no y está, que está chida, está, chida está, está chida, chida, está chida. Esta semana sí lo vamos a hacer es para que, que tengan muy buena semana ustedes también. Y hoy lunes, sí tenemos que hacer? Sí, un hoy vamos a estar por la frecuencia de expansión radial en un programa que se llama Tatuaje a las. 19 horas o 7 de la noche Así que, pues ya saben Métanse, escúchenos Y nosotros somos Cranion El poder del rock Niños, pongan un comentario allá abajo Donde ya saben Si es que quieren recibir un saludo de estos simpáticos Y bizcochitos telones O de esta niña tan hermosa Que tengo aquí al lado oh. <risa> Nos vemos en la que sigue Pórtense mal, cuídense bien Ah, sí lo dijo yo Salud Sí, pongan ahí y seguro, el lunes, ¿sí? Sí. Los saludamos. Así nos saludamos. Cochina. <risa>